Abro y lo cuando le arruine la fiesta a un niño con derecho. Contexto: un día la vecina de la casa de al lado fue a nuestra casa para que vayamos a la fiesta de su hijo, el cual no me caía muy bien, ya que era un niño con derecho, y su familia lo consentía mucho hasta ahora, ya que los padres dejaron de ser con derecho. Bueno, mientras mi mamá y la señora hablaban, el niño con derecho fue hacia donde yo estaba y me dijo: Hola, tonto, ya te enteraste que hoy es mi cumpleaños, jajaja, mis padres me darán muchos regalos y un gran pastel. ¿Qué? Nintendo switch dameela que yo me la merezco más que tú no te la daré ya que es mía y el niño lo tomo mal y me empujo y agarro mi Nintendo switch y me la tiro al piso haciendo que se rompiera todo hasta la pantalla ja, ja, ja, ja, ja, ya no está y muy feliz ya que rompí tu Nintendo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. a lo que su madre lo llama y se va y yo me voy a mi cuarto sin contarle nada a mi madre me dice si iré a la fiesta y yo le digo que no a lo que decide llevar a mi otro primo sí. y ahí estoy en cama pensando cuál sería mi venganza y a lo que llamo a un amigo y le digo que me ayude a vengarme de niña a lo que él dice que sí planeamos reunirnos a la 8 de la noche para la venganza bueno nos reunimos en la noche y fuimos a la entrada trasera para ver dónde estaban sus regalos y vimos su cuarto y ahí estaban los regalos y el niño y justo oímos que lo llamaron ya que era hora del pastel y él bajó rápidamente y aprovechamos para entrar y destruir sus regalos fue muy costoso romperlo pero lo logramos a lo que oímos que le dijeron que ya era hora de los regalos y escuchamos pasos y era el niño que estaba subiendo a su cuarto y salimos muy rápidos de ahí el niño ve sus regalos y dice que no puede ser mis regalos ayuda a mis regalos quien destruyó mis regalos ayuda y vimos que su padre entra a su cuarto y dice pinche niño pendejo mira lo que hiciste sabes cuánto dinero me costó tus regalos ahora estarás castigado y no te daremos regalos durante seis años no no destruí mis regalos Bueno al final el niño con derecho Perdió todos sus regalos Y el único regalo que sobrevivió fue el regalo De mi primo que fueron unos taquis Y bueno ese es el final espero que le haya gustado No te olvides de darle like Y suscribirte y gracias por los 600 Suscriptores